I don't know do is next <laughs> Este proceso es totalmente necesario, un punto de inicio para que las políticas públicas y los espacios de participación tengan memoria. Oye, yo no sabía que África estaba debajo del todo. Es muy importante porque rompe un poco con esa lógica de perpetuación por parte de las instituciones del poder. Creo que el octavo encuentro de cultura y ciudadanía está siendo un proceso de resistencia, de celebración, está siendo un reconocimiento a todo ese trabajo que los colectivos racializados y de origen migrante en la cultura han hecho. Se acabó. No, mal. No quiero preguntar. Porque a preguntarte me abro y tengo miedo de exponer mi dolor. Pensar en la cohabitabilidad, en la atención y en el sostenimiento de diferentes grupos en el área de la cultura, apostando a que cuerpos que vivimos y permanecemos en las periferias, en las opacidades, tengamos voces activas en el hacer cultural abrir el debate de cómo el concepto de raza nos ha configurado nos sigue configurando, porque no es una realidad solamente histórica, sino que también va mudando de, de, de forma y, y nos sigue determinando, y sigue determinando muchas veces los propios debates. Más que minorías, hablaría de saberes y cuerpos minorizados o subalternizados. ¿no? Reconocernos a esos cuerpos y saberes racializados del sur global como sujetos de conocimiento, como sujetos de saber, como sujetos históricos, como sujetos ontológicos que crean y que tienen conocimiento. Yo soy... como ministerio, como institución que forma parte de, del gobierno de España, tenemos que sentar las bases, generar las estructuras que permitan, desde el sector cultural, eh, las distintas voces que, que están trabajando, desde la diversidad que recoge este, este foro, pues puedan tener una plataforma en la que explicar su trabajo, en la que poderse poner en contacto con otras instituciones, con otros colectivos que están también trabajando eh, para hacer visible la diversidad. Que toda esa diversidad social que constituyen pues, las sociedades de hoy en día tenga una voz. Lo fundamental es que estos temas que se hablan hoy en el encuentro no se conviertan precisamente en temas específicos de discusión, sino que a partir de ahora transversalicen todas las discusiones que se impulsen desde el espacio público. La historia es de todo. ¿Cómo contamos la historia? Es lo que en un momento dado se ha determinado de unos pocos. Ahora tenemos la posibilidad institucionalmente, a nivel personal, en momentos de encuentro, y desde ahí podemos generar otros discursos. Desde ahí podemos adueñarnos de las historias también. Y generar mecanismos de participación, sobre todo para que el presente y el futuro siga siendo lo más representativo de la realidad del, del territorio. Necesitamos que esto se convierta en política pública, que el enfoque migrante y racializado o el enfoque de diversidad étnico-racial informe a todas las políticas públicas que se realizan desde el Ministerio de Cultura, pero también desde nuestro Ministerio. Por tanto, esto es un primer paso. que las personas migrantes y racializadas somos ciudadanas, ciudadanos de pleno derecho y que tenemos que ejercer al 100% esos derechos culturales.